La etapa un pasito más para conseguir el gran sueño para hacer realidad el gran desafío vuelve espectáculo y tú eres el protagonista segunda etapa punto nervios nervios Vale, vale, sí, estoy bien, estoy bien. ¿El agua? Sí, voy, voy. Gracias. Gracias Tengo pelo. Todo bien, ¿no? Venga. ¿Eh? Uh, uh. Eso, eso, eso. Eso, eso. Vamos, vamos. Lo... Lo más importante después de una caída es... Ah, Mirar en la patilla de cambio, no le pasó nada, mirar la cámara, no le pasó nada, y, y luego voy a mirar si uno está entero, pero primero patilla de cambio, y después de la patilla de cambio, la cámara. Uh, el cambio va bien, va fino, no rompimos nada, la cámara sigue grabando, seguimos en vivo y en directo, bueno, en diferido, claro, pero seguimos narrando toda la etapa para todos vosotros y uff ahora voy a girar cámara me pongo detrás de mori venga chaten 3 2 1 Gracias, mami. Grande. Otra vez. Otra vez. Sí, sí. Venga, venga, vas, venga. Vamos, vamos. Estoy bien, estoy bien. Sí, sí. Es que al, al pillarla... Espera. Sí, sí, lo sé, lo sé. Estamos bien, estamos bien. Uh, uh, espera, espera. Patilla, patilla. Vale. A veces si es que hace con el golpe. Dale. No. ¿No? No, la no. ¿Qué no la batería? Eh? ¿Qué es? La batería, mira, marca, marca aquí en verde. Entonces... La cuestión es que, mira, cuando le doy aquí vale, abajo... espérate, ya sé qué fue. Necesitamos la llave, ¿sabes? llave, de llave de no puede ser. Lo llevo. No te preocupes, no te preocupes. Ahora no está bien. Está Como que quedó bloqueado. Sí, no, pero no tengo que separar. Vale. Vale, ¿Tú calma. Tú? A respirar. Venga, mira. Aprovechar ya aquí ya. Cambiaré la cámara y así ya. Señora. Lo que pasa es que este tornillito, cuando sufre esos golpes, ese tornillo, ese tornillo del chip se va hacia allá. Ahora el problema es que si de acá no está no la llave. Vamos a tener calma acá. de apretarlo acá listo listo ya listo, listo listo, ya listo, grande Money esto por aquí esto por atrás venga listo vale venga, listo, todo bien venga, hemos perdido dos minutos no es nada justo ah, Intenté sacar una barrita Y en el momento de sacar la barrita ¡Pam! Llevaba esta mano fuera al manillar Y salí volando Lo bueno es que No rompimos nada No me No me hice nada grave eh, Un poco Rascada en la pierna Uf. Venga, y ahora poco a poco Poco a poco a ir avanzando, ahora lo primero es recuperar confianza, recuperar confianza. Menuda berraca. Menuda berraca. Bueno, tranqui. Ahora recuperamos bien. Hiciste un trabajazo de locos otra vez, ¿eh? Llevo la... Después del más de 60... ¿Sí? ¿Me empecé a Sí. ¿Me empecé a sentir sí. pues no mucho? Pero... Con la cabeza, ¿eh? Con la cabeza, porque... Sí. bien Sí. Sí, sí, sí. ¿Hoy calentó más que ayer? Hoy más que ayer. la Mira, mira, mira quién hay ahí. Vamos. Venga. Vamos a poner esto así. Y nos vamos a dar de la manita bien dados. Venga, que pase este chico. Y así tenemos nuestra entrada triunfal. Estuviste bien fuerte. ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande! Segunda para adentro. Bien, uh. bien, bien. Esta sonrisa. ¿Qué, qué los Jordi? Epa, jefe. Tractoret, que es un puto tractoret. Grande. uy, uy. uy. discutiendo la jugada. discutiendo la jugada, como si tuviéramos fuerzas para discutir algo. Ay, señora Moniquita. Uh. Ay, ama. Vamos a la sombra. Venga, vamos a la, a la sombra? sombra. A la piscina. A la piscina. Uy, uy, uy. ¿Cómo ha ido eso? Ay, eh, so no no sé. Aquí está la jefa, la auténtica jefa de la Titan Desert. Que no se engañen. Bueno, ahí, admirando esos maquinones que, que me flipan. Vamos. Increíble ¿Qué tal? Oye, cuéntame, ¿cómo está yendo esta edición? Pues uh, es una edición con muchísima emoción ¿Sí? Muchísima Estamos viendo pues dos etapas, dos etapas de llegada al sprint O sea, está todo abierto, eh, está la gente luchando mucho Estamos viendo muy bonitas etapas hasta el momento Muy bien Pues vamos a darle a ver si... Hoy no hay piscina, ¿no? no Hoy no hay piscina, hoy hay algo súper guay. Hoy vas a dormir con un montón de amigos. Sí, hoy, hoy, hoy todos los culos ahí partiendo en nueces. Entonces, eh, que vigilen que yo vengo con ganas de cucharita. Bueno, bueno, bueno. Ahí os voy a dejar la Ay, ay, ay. Bienvenidos.